En este vídeo vamos a entrar en una de las principales actividades que realizamos cuando trabajamos con la magnitud-longitud, el cálculo de perímetro de figuras planas. Lo primero, ¿qué es el perímetro? Como ya sabemos de nuestros conocimientos geométricos, cuando tenemos una figura plana, esta tiene tres partes. Tenemos el interior de la figura, que es lo que la compone, lo de dentro. Tenemos el exterior de la figura, que es todo lo que hay alrededor de esa figura y lo que no nos interesa, que es lo de fuera. Y la parte que divide, lo de dentro y lo de fuera, es decir, el interior y el exterior, la frontera, el borde. El perímetro es la longitud de la frontera de la figura, es decir, la longitud del borde de la figura. ¿Por qué es importante saber calcular el perímetro de una figura plana? Porque es algo que nos encontramos en muchos de los aspectos de nuestra vida. El ejemplo clásico que os vaya a encontrar en cualquier libro de texto es el de vallar un terreno. Es decir, queremos poner una valla alrededor de nuestra casa. ¿Cuánta cantidad de valla necesitamos? Pero no todos tenemos una casa con su jardín eh, que tengamos que vallar. Así que podemos encontrarnos muchos ejemplos de nuestra vida más cercana. Como por ejemplo, yo quiero colocar leds y luces alrededor de los bordes de mi habitación. Entonces tendré que calcular cuánta cantidad de, de esas luces me hace falta. O si estamos decorando nuestra bolsa de tela, pues necesitamos calcular qué cantidad de adorno le vamos a coser en el borde. ¿Y cómo calculo el perímetro de una figura? Pues si la tenemos físicamente, pues simplemente la tenemos que medir como hacíamos, por ejemplo, en el vídeo anterior sobre el número pi, en el que medíamos el contorno de los objetos circulares. Si no las tenemos físicamente, como por ejemplo puede ser en el plano de una casa, pues deberemos recurrir a las medidas que nos den en él. Por lo general, tendremos que obtener la medida de cada uno de los lados de esa figura y sumarlos. Así tendremos el perímetro total. Aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas antes de empezar a calcular perímetros. Lo primero es que debemos mantener la figura plana como nos la presentan. Es decir, no podemos cortar la figura y después calcular el perímetro, porque entonces el perímetro podría cambiar. Lo que sí que podemos hacer es moverla, por ejemplo. Eso no nos va a cambiar la longitud de ese borde. Lo siguiente es que necesitamos tener en cuenta todas las herramientas que hemos visto anteriormente. Además de las medidas directas que nos den en nuestro plano o en nuestro boceto, vamos a necesitar otras herramientas como puede ser el teorema de Pitágoras que hemos visto en el vídeo anterior. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo para calentar en esto de calcular perímetro. Imaginemos que nos dan esta figura que está aquí. Como podemos ver, es un cuadrado al que le falta una esquina. Y vemos que nos han dado algunas medidas. Pues vemos que tenemos dos lados que miden 2 centímetros. Tenemos otros dos lados que miden un centímetro y luego otro lado que corresponde a ese corte de la esquina que no nos dan medida, Pero conocemos el teorema de Pitágoras y vemos que ese corte que le hemos hecho resulta ser un triángulo rectángulo. Como ese lado que no conocemos es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, podemos calcularlo con el teorema de Pitágoras. Los lados que nos faltan de ese triángulo, que son los catetos, miden un centímetro y un centímetro. Podéis razonar por qué es así y si no lo conseguís averiguar, pues nos podéis dejar un comentario por aquí en el vídeo. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras tendremos que la hipotenusa al cuadrado, que yo he llamado C, será igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, C al cuadrado es igual a 2. Entonces, despejando ese C, que recuerdo que se hacía haciendo la raíz cuadrada en ambos partes de esa igualdad, nos sale que c es la raíz cuadrada de 2. Entonces, ese lado mide la raíz cuadrada de 2 centímetros. Y así se queda. Nada de aproximaciones. En total, tendremos que el perímetro de esta figura será 2 más 2 más 1 más 1 más la raíz cuadrada de 2. Que si lo sumáis, pues nos sale 6 más la raíz cuadrada de 2 centímetros. Y ya está. Lo podemos dejar así. También nos podemos encontrar figuras que tengan dos perímetros porque tienen un agujero en medio, como puede ser esta figura que tenemos aquí, que es un triángulo a la que le quitamos un triángulo de dentro. Aquí tendremos que sumar los dos bordes que vemos, porque son perímetros. Son dos triángulos equiláteros, así que sabemos que sus lados miden lo mismo, y como nos dicen que el de fuera mide 3 centímetros, pues el perímetro exterior, el perímetro de fuera, será 3 más 3 más 3, que es 9, y como el de dentro también es equilátero y nos dice que mide su lado un centímetro, pues sabremos que será 1 más 1 más 1, que es 3. En total, el perímetro será 9 más 3, que es 12. 12 centímetros de perímetro. Por último, nos podremos preguntar cómo calcular perímetros de figuras que tengan partes circulares, como puede ser esta que está aquí. Solo podremos calcular matemáticamente en estas edades perímetros de figuras que tengan partes circulares. Como podéis ver, en esta figura podemos identificar tres partes de una circunferencia. El perímetro será sumar lo que midan cada una de esas tres semicircunferencias. Aquí nos conviene recordar cuál era la longitud de la circunferencia o cuál es el perímetro del círculo. Aunque penséis que esto no lo hemos visto todavía, ya está dicho en alguno de los vídeos anteriores. Estaba un poquito camuflado. Si recordamos el vídeo de pi, en el que medíamos los objetos circulares, vimos que pi se obtenía al dividir la longitud de la circunferencia, es decir, el borde, entre el diámetro de esa figura. ¿Y cómo podemos expresar de otra forma el diámetro? Pues si recordamos de geometría, el diámetro era dos veces el radio. Entonces si cambiamos ese diámetro por 2r, por dos veces el radio... Tenemos que pi es lo mismo que dividir la, la longitud de esa, de esa circunferencia entre dos veces el radio. Si despejamos esa longitud de la circunferencia, que es lo que queríamos calcular, pues veremos que nos sale que la longitud es pi por 2 por r. O si lo ponemos bien bonito como eso que siempre recordamos, 2pi por r. Es decir, 2pi por el radio de la circunferencia. Tendremos que utilizar esto para calcular esos perímetros que nos hemos encontrado en esa figura. Como ya hemos dicho, esta figura tiene tres medias circunferencias. Así que vamos a utilizar esta fórmula del perímetro de un círculo para encontrarla. Vamos a ir por partes. Vemos que abajo tenemos dos semicircunferencias que nos indican que tienen de radio un metro. Entonces, al ser semicircunferencias, será la mitad de esa fórmula que teníamos. Es decir, la mitad de 2 por pi por 1, porque es el radio. Es decir, pi cada una de ellas. La grande tiene de radio 2 metros. Pensad por qué es eso. Y si no lo conseguí averiguar, dejadlo por los comentarios. Así que será la mitad de 2 por pi por 2. Es decir, si quitamos un 2 de arriba y el 2 de abajo, nos queda 2 pi para la grande. Así, en total, será pi más pi más 2 pi, 4 pi. 4 pi metros mide el perímetro de esa figura. Y como ya dijimos en el vídeo de pi, lo dejamos así, sin aproximar el valor de pi. Si tuviéramos otra figura que no fuera circular, pues entonces tendríamos que recurrir a otros métodos para medirla. Por ejemplo, con una cinta métrica, con un cordón de zapato que colocamos alrededor del perímetro y después medimos. Ya tenemos que utilizar nuestro ingenio. Y esto es todo con respecto al cálculo de perímetros de figuras planas. Esperamos que os haya ayudado y si tenéis cualquier duda o comentario, como siempre, la podéis dejar por los comentarios del vídeo o donde nos encontréis y nos vemos en el siguiente vídeo.